Mucha cuenta me digo a mí que tuviera mucha cuenta y que cuando yo salía una vaina le decía y que cuando yo salía una vaina le decía que yo no sé qué voy a hacer con esa linda mujer que voy a hacer con esa linda mujer los celos la están matando loco me voy a volver los celos la están matando Salgo para el campo o me quedo en la ciudad. Para el campo o me quedo en la ciudad. De una bella a mí me dice, no me hable caballar. De una bella a mí me dice, no me hable caballar. Que yo no sé qué voy a hacer con esa linda mujer. ¿Qué voy a hacer con esa linda mujer? Se lo le están matando. Mamá, estoy asustado. Ay, mamá, estoy asustado. Mamá, estoy asustado. Que yo no sé qué voy a hacer con esa linda mujer. Qué voy a hacer. Con